este video les quiero mostrar una función de la libreta de calificaciones que se llama el historial de la libreta de calificaciones. Esta función es especialmente útil para profesores, por ejemplo, que estamos en bloque o que estamos en team teaching y de repente tenemos alguna duda sobre la actualización de las calificaciones y también si estás tú de manera independiente trabajando una materia o una unidad de formación, eh, también te puede ayudar a saber si se encuentra completamente actualizado tu plan de evaluación y las columnas calculadas y ponderadas y final que tú hayas podido crear dentro de la herramienta de plan de evaluación. Entonces, ¿dónde encontramos este historial? Me voy a ir a mi grupo en Canvas y me voy a ir a la sección de calificaciones. Entonces, una vez aquí en la sección de calificaciones, me voy a ir arriba a la izquierda donde dice Gradebook en inglés, o libreta de calificaciones, si se encuentra en español. Y luego la segunda opción se llama historial del libro de calificaciones en, en español o en inglés, aquí lo tenemos, como grade Book History. Entonces, cuando nosotros damos clic en esa opción, vamos a poder encontrar esta lista de las calificaciones que se han ido calculando dentro de nuestros grupos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver aquí en este bloque la historia de las calificaciones que yo asigné, pues aquí en el campo de calificador puedo escribir mi nombre, le doy clic, <coughs> filtro, y aquí está la lista de todas las calificaciones que yo he estado asignando. Entonces, por ejemplo, lo último que yo califiqué fue la actividad 6, y aquí puedo ir viendo la historia de las diferentes calificaciones que se asignaron a cada estudiante para la actividad 6 y luego aquí ya viene la historia de la actividad número 4, etc. También puede ser muy útil de repente ver la, la historia de las calificaciones de algún estudiante en particular. Por ejemplo, aquí yo voy a empezar a elegir posiblemente a, a Elena. Entonces, escojo a Elena, doy el filtro y puedo empezar a ver toda la historia de las calificaciones que ha recibido Elena. Entonces, aquí yo puedo ver, por ejemplo, de mi compañero Alberto Blanco, las calificaciones que él fue asignando. Y si me voy hacia abajo, hacia abajo, aquí hay una calificación que yo asigné, otra que asignó Alberto. Y así podemos ir viendo toda la historia acerca de las calificaciones de Elena todo lo que fue recibiendo a lo largo de la unidad de formación y aquí podemos ver un calificador eh, muy particular y muy especial ahorita ya vimos uno donde aparezco yo con mi nombre pero aquí hay otro de Alberto pero el especial y particular que me gustaría que vean es este que dice Canvas Custom Dev API Admin. Este es el calificador que se asigna para la herramienta de plan de evaluación. Todo lo, todo lo que es calculado, generado por la herramienta de plan de evaluación, aparece con este calificador de Canvas Custom Dev Admin. Y por ejemplo, aquí. Nosotros en, en nuestro bloque, pues tenemos una columna ponderada para Challenge, otra columna final para Final Grade. Y entonces aquí podríamos ir, ir consultando los cambios que se han dado en estas columnas eh, ponderada y final eh, con respecto a las calificaciones específicamente de, de Elena. También podría simple y sencillamente decir, bueno, vamos a ver eh, no vamos a ver la historia de un estudiante en particular, sino que quiero ver toda la historia del grupo, ¿sí? que es la carga inicial. Y aquí yo puedo ver, revisando esto, puedo ver la última hora y la última fecha en que se recalculó una calificación final. Y entonces aquí con esta herramienta yo puedo estar al pendiente y, y claro de que el plan de evaluación se está detonando. La última hora en la que la herramienta de plan de evaluación llevó a cabo cálculos de la calificación final. ¿Qué diferencia tiene el ver las calificaciones directamente aquí y poder ver el estado de antes, después, el actual, contraverlo directo en el libro de calificaciones completo? Una diferencia muy pequeña. El libro de calificaciones, como tantas cosas dentro de Canvas, funciona mucho con el caché de nuestro navegador. Esto significa todas estas aplicaciones modernas, pues tratan de utilizar el, a lo más posible el equipo del profesor, en este caso de nosotros, del usuario o del estudiante, tratan de usar al máximo los recursos del equipo antes de utilizar los recursos del servidor. En ocasiones nos puede pasar que las calificaciones que tenemos aquí frente a nosotros en el libro de calificaciones, pues son las últimas que estaban guardadas en nuestra computadora. Y cuando yo me voy a consultar directamente desde el historial del libro de calificaciones, pues bueno, ya no voy a estar viendo las calificaciones que están guardadas en mi computadora, ya que estos datos que aparecen al costado, estoy viendo directamente los datos que se encuentran en los servidores de Canvas. Y entonces eso me puede ayudar de repente a resolver algunas dudas que puedan surgir por ahí con respecto. Y bueno, y algo muy importante, generalmente después de consultar esto y luego volver a cargar la libreta de calificaciones, pues ya vamos a ver y visualizar directamente la información que estaba disponible en el servidor. Se actualiza de cierta manera después nuestra libreta de calificaciones. Entonces, espero que esta función de la libreta de calificaciones, del historial, te sea muy, muy útil para cuando tengas dudas, algunas cuestiones eh, eh, de, de, de alguna discrepancia que puedas tener con el colega que estás trabajando, eh, alguna duda que puedas tener con el funcionamiento de la herramienta de plan de evaluación, entonces recuerda que tenemos disponible este historial y eso te puede dar un panorama un poco más amplio con respecto a las calificaciones que estás viendo y los cálculos que se han hecho en la libreta de calificación. Espero que les sea muy, muy útil.